En esta ocasión les voy a presentar la tercera y última técnica de creatividad especialmente enfocada para eh, productos y servicios dentro de esta estrategia orientada de generación de ideas y que ya hemos visto en dos sesiones anteriores, la técnica Scamper y la de relaciones de palabras bien eh, espontánea o bien forzada. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña ampliación de esta técnica, pero que puede ser muy útil, sobre todo cuando se trata de desarrollar ideas muy diferentes a las actuales. Para ello, siempre trabajando en equipo, siempre alrededor entre 6-12 personas aproximadamente en una técnica de juego y creativa y utilizando también eh, nuestros posits, cogeremos de nuestra, recuerden, de nuestra caja de palabras, de posits, que donde cada palabra, un sustantivo, cogeremos uno, y generaremos nuevamente una tabla. Y pondremos aquí la palabra que aparezca. Por ejemplo, vamos a suponer que aparece la palabra cemento. Cemento. Y en el, en el último extremo, ponemos lo, vamos a poner el producto que nos salga. Vamos a suponer que nuevamente estamos desarrollando un nuevo envase. En algunos ejercicios anteriores hablábamos de la botella, de telefonía móvil o de cualquier producto industrial. Pondremos aquí lo que nos vaya a salir como idea de innovación, como idea creativa. Ponemos la palabra cemento y a continuación igual que hicimos en la anterior técnica describimos ideas que nos vienen a la cabeza de qué es el cemento producto de construcción producto gris, producto granulado es áspero eh, se utiliza en grandes cantidades, se transportan camiones, etcétera, etcétera iríamos anotando ideas que nos aparecen alrededor de la palabra cemento luego sacaríamos otra papeleta de nuestra caja Sacamos otra papeleta Y vamos a suponer que sacamos una papeleta Tapón de rotulador, por ejemplo Y ponemos aquí ¿Vale? Tapón de rotulador Y nuevamente empezamos a escribir eh, Ideas que nos vienen a la cabeza Relacionadas con, tapor de, con tapón de rotulador Por ejemplo Circular que cierre hermético para evitar la evaporación de la tinta. Que haga clic para saber que está cerrado herméticamente. Que sea fácil de poner y sacar y no haya que forzar, de manera que, por ejemplo, pues cualquier persona si con poca fuerza lo pueda. ¿Vale? Fácil de cerrar. Eh, que sea del mismo color o que identifique el color de la tinta. Color de la tinta que su diámetro no exceda el del rotulador para que sea fácil de embalar todo esto serán nuevas ideas alrededor de la palabra rotulador bueno, podríamos seguir sacando distintas papeletas y añadiendo columnas conforme añadimos más columnas se complica el juego pero es más creativo podemos empezar con dos y empezar el juego y ahora lo que hacemos es buscar simplemente, de forma aleatoria, relaciones entre distintas palabras de la primera columna y de la segunda columna. Vamos a suponer que era áspero, porque habíamos dicho que el cemento que es áspero y que el tapón que sea fácil o difícil de, de poner, que cualquier persona con poca fuerza lo pueda poner. bueno pues esta combinación nos puede aquí desarrollar o venir a la mente ideas que sea áspero el tapón, lo cual permitirá que no se escurra al cogerlo y facilitar la extracción del mismo. Pues ya tendríamos para nuestro producto una idea. Vamos a suponer que es la, la, la botella de agua y entonces diríamos pues que la rosca tenga un sistema áspero de manera que no se escurra al abrirlo, sino que cualquier persona con relativa poca fuerza lo pueda abrir. Y lo iríamos poniendo en la tercera columna. Posteriormente cogeríamos otra palabra y diríamos, a ver, esta palabra de aquí con esta de aquí, ¿qué nos proporciona como nueva idea? Iríamos escribiendo. Al final lo que tendríamos sería para nuestro producto nuevo que queremos desarrollar un conjunto de características asociadas de forma aleatoria a palabras que no tienen nada que ver entre sí pero que nos abriría nuevas ideas creativas para el producto.